I well, no. Estamos con Jorge García Betanzos, que es cofundador de, de Runea, que ahora nos contará un poquito de qué, de qué va Runea, porque hacen muchas cosas. Eh, una persona que hace tiempo que, que ya conocí y estuve hablando con él y tenía muchas ganas de tener el podcast. Y eso, aprovechando que ahora estamos en, grabando en remoto, pues resulta más fácil, porque ellos están en, en el País Vasco y así lo hemos cuadrado mucho mejor. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Corti, muy buenas. Encantado, encantado de estar aquí en el, en el podcast que, que muchas veces me acompaña. cuando, cuando no corro. Bien, bien. Yo, yo corro más siempre en los oídos de, de los que oyen el podcast que yo mismo. O sea, que guay que hagáis deporte escuchando el podcast, casi yo me cojo el deporte como mío. Antes de entrar y vamos a entrar en tu historia y demás, pero para que la gente ubique, un pitch de Runea, ¿qué es Runea? Así en, en titulares. Bueno, Runea es la, la comunidad runner que te ayuda a a encontrar el material adecuado para tu actividad deportiva, a encontrar las carreras eh, o eventos deportivos en los que quieres participar y que además te entrena para conseguir esos objetivos. Venga, muy buena definición. Luego, luego profundizaremos porque tenéis varias líneas de, de negocio y habéis estado evolucionando mucho. Pero bueno, con este contexto me voy a remontar al principio. ¿Cuáles son tus, cómo te empiezas a meter tú en el mundo digital? ¿no? ¿Por, por qué, ¿Qué interés tuviste y tú, eso, profesionalmente hablando? ¿Cuál es tu historia? Pues mi historia es bastante, bastante bueno, curiosa, quizás. Eh, yo soy periodista de, de formación, yo estoy licenciado en, en, en periodismo, eh, pero desde pequeño siempre me había interesado el mundo digital, tal es así. Luego, luego esto te das cuenta cuando recapitulas, ¿eh? pero yo de pequeño tenía un Spectrum, como mucha gente de mi generación, y me cogía eh, códigos de, de revistas para, para hacer juegos, para copiar, para picar uno a uno todas las líneas del juego en, en BASIC e intentar, bueno, pues reproducir en mi, en mi ordenador esos juegos, ¿no? Y eso, eso se queda ahí en el, en el background, siempre, bueno, siempre he tenido ordenadores en casa eh, y luego cuando hago periodismo me, me trato de enfocar en la parte digital porque le veo más, es una cuestión económica, le veo mucha más, mucha más salida y mucho más, más recorrido y así caigo en, en lo que fue mi empresa durante, durante muchos años, que es una teleco, y en la que entro en el área más de, de contenido digital, pero luego me voy, bueno, pues también empapando eh, de otras áreas y me, de hecho me, me pego durante muchos años a la parte más técnica en, en programación, en programación en, en su día en PHP, en Javascript, con base de datos, eh, en un proyecto que fue ahí donde, donde tú y yo nos conocimos, que fue un proyecto eh, digital de, de recopilación masiva de información en medios de comunicación. Empezamos por recoger las noticias de los medios de comunicación de toda España, de Europa, del mundo. Lo ampliamos a, a otra serie de, de, de elementos digitales, como podía ser blogs, eh, redes sociales. Y ahí es donde, bueno, pues eh, cojo más... Conciencia, por un lado, de dos de las cosas que tenemos ahora, que es producto digital, y por otro, el, la parte tecnológica de, de scrapping masivo de, de información. ¿no? Y eso es un poquito así, haciéndote un resumen súper, súper, súper rápido de mi, de mi trayectoria digital de los, de los últimos años. Es que, es que es curioso, es verdad, que, que tuvimos ese encuentro en la CPLN de, de Valencia hace mogollón de años en, y estamos los dos en una etapa anterior. Tú estabas en, en esta parte de tus cuentas, yo estaba en mi época de, de la universidad y luego hace poco, que fue cuando, eh, cuando me, me escribiste y luego quedamos, me, me lo recordaste, pero, pero es casi como dos vidas dos vidas distintas totalmente. Totalmente, es la vida la vida anterior al, al emprendizaje que, bueno, la dejamos en 2016, es en la, en la que, bueno, pues, eh, en la que me he estado formando en una, en una, una corporate de, de, de, de tipo te, eh, tecnológico con una con un área de... Nosotros llevábamos una parte de conectividad eh, en la que nos yo no estaba, pero sí estábamos en la parte de contenidos y en la de, en la de proyectos digitales. Y la verdad que ahí eh, aprendes mucho en, cuando estás trabajando en... encima trabajando en modo servicios, ¿no? Eh, aprendes mucho de lo que te gusta y de lo que no te gusta claro y, y, y encima nosotros éramos un caso raro porque hacíamos producto dentro de una empresa de servicios mm. entonces y ahí también te das cuenta de, de otras cosas y son las, las que pongo yo siempre en valor aquí y es que cuando haces producto eh, compites contra gente muy, muy grande eh, y cuando haces producto tienes que tratar de, de estandarizar las, las funcionalidades mm. tiene que valer para todo el mundo eh, no vale que, que, un, que un cliente te pida algo y te coma, y sin embargo, eso pasa, ¿no? Entonces, eh, pero pues está bien, el, el aprendizaje previo te sirve para que ahora en Runea, sobre todo en la parte de Runea Academy, en la, en la parte de entrenamientos, que es donde hacemos nuestro producto digital, eh, bueno, pues sepas sepas por dónde no hay que ir o, o si a veces vas porque no te queda más remedio, pues eh, que sepas lo que, lo que claro. trae como consecuencia, ¿no? Sí, tienes claro a dónde te va a llevar. Otra cosa es que no te quede otra o, o que apuestes por ello. Pero, pero esa experiencia está genial. ¿En, en qué momento se os ocurre eh, y con quién monta Runea? ¿No? En qué momento te viene la inspiración y dices, oye, vamos a ir por aquí. Vale, y Runea, Runea nace a, allá por 2013 y, y, y, bueno, los tres socios que estamos en Runea, que uno es eh, Gorka Cabañas, el otro eh, que lleva más la parte de marketing y producto, eh, Guillermo Chavarri, que es el, el CTO, y yo que llevo más la parte de... De, bueno, de negocio y, y ventas, eh, yo, yo es que por eso he seguido muchos caminos, he estado de, de contenidos, de, de producto, en tecnología y ahora, y ahora en ventas, ¿no? Eh, bueno, pues nos, eh, nos conocemos de que bueno, Guillermo trabaja conmigo en Sarenet durante muchos años y, y Gorka trabaja en una empresa del mismo grupo de, de empresarial, ¿no? Eh, trabajaba en medio digital también y, bueno, nos conocemos así de manera tangencial eh, Gorka se pone en contacto con Guiller para contarle su idea de, de, de negocios de marketing de afiliación que venían de Estados Unidos, que también estaban incipientes en, en Reino Unido y en Alemania y eh, vincularlo a un área en la que había mucho, mucho volumen de búsqueda, uh -huh. que era el running. Yo me incorporo apenas unos meses más tarde y me, y me y añado toda la capa de valor del, del scrapping masivo de de información y mi, mi vertiente más, más, de, más de negocio y de ventas. Entonces, bueno, conformamos un equipo desde el primer momento bastante, bastante equilibrado, eh, de forma casi natural. Cada uno se fue orientando hacia su, hacia su área de, de conocimiento. Y, bueno, pues eso, vemos que hay una, un, un nicho que además nos lo, demuestra, nos lo demuestran los datos. no Vemos que en el mundo del, del running las tendencias de, de búsqueda en, en, en Google eran, eran muy relevantes. Aprovechamos esa... Esa, esa ola, porque al principio, es verdad que en el, el año 2013 cuando nace lo que es el proyecto, eh, en el 2014 había una ola de, de búsquedas eh, en el mundo running y aprovechamos también un, un modelo de negocio que, que bueno pues que no había tanto en ese momento en, en, en España. ¿no? Y ahí es donde nace el, el primer germen de, de Runea y que además fuimos desarrollando en paralelo eh, en modo bootstrapping total mientras trabajábamos para nuestras antiguas empresas. Oye, guay. Eh, y lo del running a día de hoy, o sea, tú ya veíais en ese momento que tienen una búsqueda creciente, pero, pero es un fenómeno relativamente moderno, ¿no? O sea, yo hace 10, 15 años no, no recuerdo esa pasión por el running. Ahora, por ejemplo, si no haces running, casi no eres ni emprendedor. Casi, yo ya yo me siento mal, porque yo soy un fofito de esto de estar sentado. Digo, no soy emprendedor del todo. ¿Cómo habéis visto esta tendencia? ¿Y, y cómo es el mercado? ¿Qué nos puedes contar de este mercado? A ver, eh, el, el fenómeno running yo creo que, se, que nace un poco... Antes, antes se salía a correr, ahora es el running. Nosotros también aprovechamos el, la, la palabra, pero hay que ser honestos. Antes se, eso se salía a correr, en su día se hacía jogging. El fenómeno running yo creo que nace un poco de la anterior crisis económica, del, del, bueno, de la necesidad de bueno del mayor tiempo para hacer determinadas eh, actividades físicas personales y sobre todo de un tema meramente económico. Para correr solo te hacen falta unas zapatillas. Eh, y de hecho unos pantalones una camiseta no te hace falta más entonces es un momento en el que todo bueno tiende a la gente a, a consumir eh, a consumir un poco menos a mirar un poquito más en la parte económica entonces empieza a correr más gente y ahí es cuando mucha gente se da cuenta nos damos cuenta yo me incluyo en de, entre, esa, en, entre esa gran masa de que el running es un es un momento eh, muy fácil de encontrar yo de hecho me doy cuenta incluso un poco antes de montar runea cuando nace mi primer hijo eh, a mí siempre me había gustado hacer deporte, más deportes de equipos, en los que tienes que, que quedar con gente, en los que tienes que coordinar eh, agendas, en los que cualquier imprevisto de una persona pues hace que se tambalee un partido. Entonces el, el running lo que te permite es ir cuando te da la gana, eh, cuando encuentras media hora, tres cuartos de hora, te pones unas zapatillas y ya echas, ya, ya empiezas. Ni tienes que ir a ningún sitio, ni tienes que cambiarte demasiado de ropa, sales vestido de casa, corres... Vuelves, te duchas y es algo que, bueno, que, que, que es muy fácil, ¿no? Entonces, ese momento, ese, ese crecimiento, sí que es verdad que luego se va se va consolidando, y me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Ha alcanzado la, la, la madurez en el mundo, el mundo runner Pues eh, yo creo que la respuesta la estoy viendo ahora. En eh, estos días, porque por las circunstancias del coronavirus y demás, eh, está saliendo a correr un montón de gente que nunca lo había hecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay hueco para más, evidentemente mucha de esa gente luego volverá a sus deportes o al, o al no deporte, pero sigue habiendo hueco para más gente. Es un, es un deporte muy complementario para, para mucha gente y, y yo creo que, que, que tiene todavía capacidad de crecimiento. Es curioso como que le vienen miento las crisis, ¿no? O sea, en la, en la anterior que fue la económica inmobiliaria por el tema pasta y ahora pues por el tema salud y que es la, la casi la única excusa que tienes para, para salir, al menos hasta que hemos ido salir a fase 1, fase 2 y este tipo de, de cosas. ¿mola? O sea, es, es curioso. Sí, sí, sí. En... Lo, pod lo podremos analizar dentro de unos meses con mayor detalle, pero puede ser, sí. Hmm. Quizás quizás también se marca dentro de esta tendencia global de que somos más conscientes de, del cuidarnos, ¿no? de hacer deporte, de una comida más saludable. lo que, que, que da la sensación que al menos estamos todos a nivel global mucho más preocupados por, por la salud a todos los niveles que hace 15, 20 años. Eso sí que creo que, que, que va a ser eh, tendencia a partir de, de ya. Bueno, ya lo está siendo. De hecho, ahora cualquier cosa que tenga relacionado con, con salud, con, con estar bien, con estar, estar fuerte, ¿no? O sea, ahora parece como que que la clave es estar fuerte para, para que si viene un, un bicho como el dichoso COVID-19, pues no nos no, no pille tanto. ¿no? Entonces, la parte de salud, que ya era una tendencia, eh, va, a ser, va a ser mainstream, o sea, no, no, no va a ser cosa de unos de unas determinadas clases sociales, va a ser desde, desde las más mayores a, a los más pequeños que tienen que estar saludables, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que alimentarse bien, tú lo has dicho. También estamos en esa, en esa parte desde, desde Runea. Y, y sí, sí, pues eso va a, ser, va a ser tendencia ahora. Mola, mola. Eh, decías antes, y me parece súper interesante, que lanzasteis la primera versión de, de Runea, eh, bootstrap total, y encima estabais currando. Cuéntanos, por, por un lado, eh, ¿Qué era exactamente esa primera versión de Runea? ¿Cuál era, ¿Cuál era el core? ¿Y cómo es lanzar un proyecto así como un side project, eh, que entiendo que le echas ahora los fines de semana un ratito cuando puedes, pero teniendo cada uno de vosotros un trabajo y demás? Porque quizás es lo típico que te dicen que no hay que hacer. Y yo también conozco muchos casos, no solo el vuestro, que lo habéis hecho y os ha ido bien. Entonces, también por, mola mola contar los distintos caminos que hay para llegar a, a un el caso pues como estáis vosotros ahora. Sí, comentábamos antes, es verdad que, que, que no, hay dos, no hay dos proyectos iguales, o sea, es, es imposible, yo, yo escucho eh, muchísimos podcasts, escucho muchísimos casos, aprendo de todos esos casos eh, o por lo menos trato de, de, de extraer conclusiones que en varios casos se eh, coinciden, pero no hay, dos, do, no hay dos vías iguales, lo tengo clarísimo. En nuestro caso, eh, ¿por, ¿por qué funcionó? Eh, eh, yo creo que por, por mucha motivación, o sea, es, es clave, eh, Está, estábamos y estábamos eh, los, los tres fundadores súper alineados en conseguir de, de esto un negocio rentable que nos pudiera sacar de nuestros de nuestros anteriores trabajos, no, no porque estuviéramos mal, de hecho de hecho estábamos bastante bien y, y vivíamos bastante más cómodos, sí. pero teníamos unas, unas ansias de, de, de, de progreso personal eh, muy grandes. ¿no? Entonces dedicamos muchas horas, dedicábamos mucho, mucho esfuerzo, y creo que esa es, una de las, eh, esa es una de las claves. Efectivamente, yo también he oído ¿eh? que lo más importante es eh, foco, foco, foco. Y si quieres luego, luego hablamos sobre eso porque precisamente es lo que estamos intentando hacer ahora. Foco, foco, foco. Y nosotros, lo que pasa es que nosotros teníamos foco, foco, foco en nuestro proyecto. Evidentemente, cumplíamos el, el, nuestro trabajo, eh, pero teníamos el, el foco superpuesto. Y eso que tardamos un tiempo porque desde que lo... Desde que lo lanzamos hasta que hasta que nos lanzamos al a, a 100% más real y pasado año y pico, que en el que fuimos llenando la, la piscina. Y, y bueno, es, la verdad es que es un poco la mentalidad que nos ha traído hasta aquí el, el ir eh, probando las cosas con, con mucha conciencia. Eh, y sin embargo es un modelo de hacer un poco diferente a lo que se suele ver, es cierto. ¿Y esa primera versión de Runa que era el comparador de, de zapatillas o...? Sí. Sí. empezamos por, un, por por hacer eh, comparación de, de zapatillas, pero siempre en modo eh, contenidos. Nosotros hemos sido, bueno, y todavía somos muy, muy fuertes eh, orgánicamente. En posicionamiento orgánico, nosotros competimos contra los grandes monstruos del retail, eh, contra un Adidas, contra un Amazon, contra un Nike, contra un corte inglés, eh, con todas las grandes del, del sector. Y eso nos posicionó muy rápido en la parte de contenidos. Eh, creo que eso lo hicimos bien, tanto a nivel eh, de ese on page, off page. Eh, hicimos bien esa estrategia de contenidos eh, y nos fue generando eh, un tráfico. Y lo que hicimos luego fue optimizar muy bien ese tráfico, hacer una, hacer una conversión. Nosotros hemos estado eh, 100% enfocados desde el primer día en, en, en, en, en rentabilidad ¿no? eh, Eso que hoy, ahora con el coronavirus, está tan, es tan positivo, pues eh, eh, igual que con otros modelos lo que te tienes que centrar es en, en crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y nosotros... Em Hemos querido crecimiento, evidentemente, y ha sido nuestro foco, pero siempre buscándole la, la rentabilidad. ¿no? Teníamos recursos escasos, eh, fuimos montando la empresa a base de, de, a, a base de nuestros clientes, que eran los usuarios, y, y sí, el, o sea, el primer modelo era, era vinculado a, sobre todo, a, a marketing de afiliación y, y, y así fuimos consiguiendo los primeros ingresos. Y en un año y medio es cuando conseguís ya centraros en el proyecto, como has dicho. Eso es porque ya el proyecto era, os daba rentabilidad suficiente como, como para soportar, para poderos ir de, del trabajo. O sea, la pregunta sería: ¿En qué momento decís, oye, nos vamos a full con esto? ¿Y cuáles son los indicadores que, que seguisteis para tomar esa decisión? Eh, mira, yo creo que fue. Yo creo que fue una, una, gran, una gran multinacional. Nosotros eh, desde el principio teníamos muy claro que nuestro claim era ayudar a las tiendas y a las marcas a vender más cómo hacíamos eso ayudando al usuario ¿no? al final era era una combinación muy buena al ayudar a las a las tiendas ya las marcas a vender más nos llegaban muchas propuestas eh, de, de generación de contenidos vinculados a, la, a grandes marcas no a, a decir, bueno, pues hablo de esta marca que enseño enseño su catálogo a nuestra audiencia porque es muy grande y, y además bueno pues que genera un ingreso extra generamos una nueva línea de negocios es decir la línea orgánica de venta a usuario y luego la, la explotación más comercial de trabajo con, con marcas. Y una gran marca, la eh, no te lo puedo decir, es New Balance, que en el año 2015 nos manda un email eh, planteándonos que, que hagamos una colaboración para el año siguiente súper potente, eh, súper potente para lo que nosotros estábamos acostumbrados en aquella época. ¿Vale? Y, y, nos, y ahí es cuando, cuando nos damos cuenta, es decir, eh, eh, a ver, lo teníamos siempre en el, en el backstage, es decir, eh, tenemos que en un momento dado dar el salto eh, y sobre todo lo que nos, nos, nos marca es decir, aquí no podemos fallar. Yeah. Es decir, aquí no podemos coger y decir, eh, no, es que no me puedo salir yo de mi trabajo, un momento, porque tengo que atender una llamada... Mm. Eh, y, no, tenemos que ser profesionales. Eso ha sido también algo que nos ha marcado desde el principio. Nosotros lo que hacemos, lo, lo intentamos hacer bien, ¿no? Entonces, tenemos que ser profesionales. Hacemos unos números. Bueno, no había una, una, una certeza clara de que, que, que fuera a salir, pero pero nos lanzamos y, y bueno, a, a día de hoy parece que, que va saliendo, <risa> que, ¿no? Que funcionó. Pero, o sea, es decir, cuando eso lanzasteis todavía teníais riesgo, ¿no? ¿No, no teníais sí. asegurados vuestros sueldos? Vale. No, no, ten, no, no teníamos asegurados eh, los sueldos. Teníamos, así que habíamos generado cierto colchón económico que nos permitía, bueno, fallar unos cuantos meses y, y sin embargo, bueno, eh, nos, nos, nos lanzamos y, y te digo la verdad, ahora visto en perspectiva, pues nos tendríamos que haber lanzado antes, ¿no? Pero pues como ahora se está diciendo mucho, bueno, eh, es muy fácil predecir el pasado, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, porque han salido las cosas bien, que también está, está guay ser cauteloso porque tienes cualquier bachecito y si no tienes, bueno, lo, lo que ha pasado ahora con el tema del coronavirus, que ha habido mucha gente, a lo mejor se había lanzado unos meses antes, no tenía colchón, pero te viene una piedra un poco más complicada de sortear y te puedes quedar fuera de, del camino. O sea, que al final hay un tema de momento muy importante. Sí. ¿Cuál, ¿Cuáles serían vuestros aprendizajes en esa fase desde que, que empezáis el proyecto como un Save Project hasta que os, os lanzáis? O sea, ¿hay algún aprendizaje vital o algún consejo que puedas dar a alguien? ¿Qué lanza un proyecto de esta forma? Pues eh, me has pillado ahora. Hay, hay muchas, o es que hay muchas, hay tantas que, que sintetizar en una, eh, lo, que, lo que tienes que es eh, poner foco, eso es, y eso sí que es verdad. ¿eh? O sea, y si no, nosotros, es lo que te digo, nosotros pusimos mucho foco, pusimos mucha, mucho entusiasmo, pusimos mucha, mucha dedicación, y aquí, bueno, eso es, ya parece una obviedad, ¿no? Pero muchas veces eh, la idea no vale para nada, vale la ejecución, y vale... vale Vale probar, vale probar equivocarte, eh, eh, virar eh, rápido, pero virar con cabeza también. ¿eh? O sea, no, no, muchas veces no, no, no vale estar haciendo pruebas todo el rato. Necesitas hacer una prueba, darle una continuidad, esperar que, eh, los resultados, volver a hacer otra prueba. Entonces, yo, yo sí que creo que además cuando eres eh, cuando eres pequeño tienes mucha más capacidad de, de, de virar, de hacer pruebas. Y, y bueno, eh, es muy obvio el consejo, pero creo que sí que es en ese momento el eh, foco. Y hacer pruebas, hacer muchas pruebas. Bu buen consejo. Lo del foco aparte es complicado porque, claro, esta es una fase muy, muy inicial y seguro se te ocurren muchas ideas cada día. Entonces, el, el decir, oye, dentro de todo el universo de posibilidades nos vamos a centrar, como hicisteis vosotros, ¿no? En vamos a generar contenido de calidad para esta parte de, de comparación con modelo de negocio de afiliación. Eh, si eres capaz de, de no despistarte mucho, pues eh, pu puedes hacerlo como un side project. Si aborcas 50 cosas pues va a ser muy complicado. Mira, ayer escuchaba cuando iba corriendo el, el programa que tuvisteis sobre el tema de la metodología de... Eh, de EOS, ¿no? De sí, EOS, eh, es. Eh, y es una parte eh, yo lo estaba escuchando y me sentía un poco hasta incómodo porque es una, es una es un detalle que genera incomodidad porque te estás cuestionando cada dos por tres eh, cuál es tu foco. Y, y hay veces que dices, pero es que aquí tengo una oportunidad o aquí estoy teniendo un dinero y, y hacer ese ejercicio que necesitas hacerlo constantemente a veces genera incomodidad y, y emprender es incómodo, Yo sí que lo, <risa> lo, lo tengo clarísimo que emprender es súper incómodo pero bueno, como dice mi mujer, si, si, si estás cómodo algo raro te pasa claro porque estarás pensando en algo, algo nuevo y ese, ese, ese chip, ese gen sí que hay que tenerlo si no se tiene bueno pues eh, igual hay que estar en otra en otra parte del emprendizaje que también es posible me gusta lo de emprender es incómodo. Me gusta esa, esa definición, que se dice poco y es verdad. ¿Te gusta? Es como lo que se dice de sarna con gusto no pica. Pues es un poco esto, es una sarna, lo que pasa que, que te gusta y tienes esa inquietud. Pero, pero si no pica, que, o sea, si, si no notas el escozorcillo de que estás, bueno, que no, no estás explorando los límites. Quería preguntaros, eh, preguntarte ahora, a día de hoy, porque luego quiero profundizar en el modelo de negocio de afiliación, que me parece súper interesante, pero por poner en contexto, Runea, a día de hoy, ¿cuántos sois, eh, facturación, lo que nos puedas contar de números para que la gente pueda dimensionar el negocio que habéis montado? Uh -huh. Bueno, ahora mismo eh, somos 14 personas, eh, de, en breve espero que seamos 16 y si todo va bien eh, seguiremos creciendo hasta, hasta finales de año. Eh, es verdad que hemos tenido un pequeño parón durante estos dos meses que de, de, bueno de, y de hecho nos ha venido muy bien, o sea, parón en el sentido de, de, de hecho, hemos enfocado durante estos dos meses mm. Hemos, eh, tenemos mm. dos áreas de negocio que una es la parte de afiliación y luego otra es la de la de producto propio que si quieres luego profundizamos mm. y lo que nos ha servido hasta este tiempo es para enfocar y crear dos equipos que estén plenamente enfocados por eso sí que es verdad que soy súper súper fan del foco y, y te voy a decir que yo luego soy uno de los, ma de los mayores desenfocadores sí. en, el, en el día a día sí, porque Su vienen, suele pasar suele pasar vengo con la parte comercial y me vienen ideas me vienen propuestas y por poder hacer, se puede hacer de todo, pero, pero bueno, luego muchas veces las aterrizas y te das cuenta de dónde, dónde, dónde tienes el valor. El año pasado facturamos, por darte cifras, facturamos cerca del medio millón de euros. La previsión para este año era rondar los 800.000 y ahí es donde, bueno, ahí sí es verdad que hay un poco de incertidumbre. Y sin embargo, en las últimas semanas, pues, bueno, pues están siendo, están siendo muy buenas, al menos en la parte de, de venta de, de, de afiliación. Está, estamos registrando picos históricos de ventas, picos históricos de tráfico. Por encima de, de las eh, semanas buenas que suelen ser las del Black Friday y en ese sentido estamos contentos, contentos, ¿no? Sistemas incertidumbre en el mundo de los de los eventos vinculados al running que bueno, pues también son importantes para nosotros, pero bueno, eh, vamos vamos capeando esa incertidumbre como, como tenemos que hacerlo todas las todas las startups. Mola. Eh, y está pasando, o sea, está pasando un poco como el e-commerce en general, que incluso, bueno, algunos verticales crecieron muy rápidamente con, con el confinamiento, otros fueron para abajo, pero ahora están todos creciendo, ¿no? Hay ese mayor interés de, de la gente de si tengo que comprar algo me lo voy a buscar en internet y puedo irme a una web de un retailer, me puedo ir a Amazon o puedo llegar a un, a un Runea y ahí em, empiezo la, la compra. Eh, lo que, también estoy viendo en muchos sitios lo de eso, números como el Black Friday, pero en lugar de ser en pico ya es como como las últimas semanas, lo normal, que es de, de continuo, que eso no es, no es tan habitual. O sea, que, que mola corroborarlo también con vosotros, que también os pasa. Sobre el modelo de negocio de afiliación, me parece, es que me parece maravilloso porque casi siempre sea que se habla, se habla de las típicas eh, webs de, de nicho, no la típica paginita eh, que ataca un nicho, afiliación contra Amazon, sencillita. Joder, es que vosotros habéis montado un negocio serio, o sea, al final es una empresa sólida solamente, sobre el modelo de negocio de afiliación y no es tan habitual. Cuéntanos un poquito más cuáles son las claves de, de este modelo y también un poco entiendo por lo que decías antes que hay una parte de que os lleváis de comisión por venta, la parte más de afiliación, tenéis otra parte también de negociación con marcas, a lo mejor más por sponsorización de contenido. Cuéntanos un poco cómo es este mix y cómo convive. Vale, eh, efectivamente la, la, la parte de afiliación... Eh... Primero no hay, no, no sé si, hay mucho conocimiento del, del, del modelo, pero no, igual no es un, un caso tan tan habitual de, de, de tratamiento en, en, en, en podcast, ¿no? O en el mundo de startup, siempre vamos más a la parte de producto y nosotros también estamos en la parte de producto porque realmente es donde, donde tú tienes una, un potencial de escalabilidad eh, muy grande. En la parte, y sin embargo la parte de afiliación a nosotros nos, nos, nos ha ido muy bien porque hemos dado valor, el... Y se puede dar valor de muchas formas, ¿eh? Se puede dar valor simplemente con una comparación de precios, haciendo un scrapping muy bueno de, de, de, de precios, haciendo una parte tecnológica. Eh, y, sin embargo, nosotros hemos querido darle un plus más. Eh, ese plus más se lo das cuando al usuario le haces el, el, el, el, el, el completo, por así decirlo. Nosotros, nuestro panel habitual es que una persona caiga en, en una búsqueda en Google, acceda a Runea y, a partir de ahí, eh, le, le convertimos hacia la tienda le damos información sobre un producto le damos fotos le damos vídeos le damos una recomendación personalizada si lo quiere le decimos cuál es eh, la conversión de tallas adecuada eh, los colores disponibles y el precio el precio más ajustado o el que más le conviene para ese o el que más le, eh, le, le, le el, más, el más económico sí. para ese modelo y luego le dirigimos a la tienda entonces cuando tú se lo llevas a la tienda se lo das muy muy caliente sí. eh, se lo das muy caliente encima con generación de valor ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos ese mix con la publicidad? Porque para las grandes marcas no solamente, les traemos, no solamente les traemos tráfico, no solamente les traemos ventas, sino que les traemos usuarios cualificados. De hecho, está pasando mucho en el mundo del, del retail, al menos en el retail deportivo, que es el que nosotros manejamos, eh, es el que la, las grandes marcas, eh, que encima ya tienen sus propios e-commerce y algunas muy potentes, no quieren solamente que les traigas ventas, no. Eh, de hecho, están, están restringiendo el volumen de, de tiendas con las que trabajan, porque ya tienen su propio e-commerce muy potente, y están buscando partners que les den casi, casi, hasta te diría que más branding que, que venta. Porque la venta va a llegar después. Entonces, nosotros hacemos ese mix y por eso conjugamos muy bien con todas las marcas. Por un lado, somos un medio de comunicación del mundo del running y, por otro lado, ayudamos al usuario a encontrar su producto y al mejor precio. Entonces, hacemos ese mix. Lo que hemos cerrado, y esto sí que ha sido un poco un, un aprendizaje, ha sido en, en, en internacionalizar el modelo. Nosotros ahora mismo estamos en esa, en esa parte, eh, internacionalizar el modelo y ampliar el, el, el catálogo de productos. Nosotros empezamos con, con las zapatillas running, luego pasamos al mundo de los, de los pulsómetros, pero hay muchísimas más verticales de nicho eh, sí. en los cuales nos, nos eh, podíamos haber metido y nos estamos metiendo ahora. De hecho, por eso esa separación de equipo es para que ese equipo vaya vaya a ese crecimiento y a esa escalabilidad de forma muy tecnológica, pero con el, con el approach que hemos tenido en, en, en Runea. Eso es vale. la, la parte de marketing y afiliación. Y que encima engarza con nuestro otro producto. Claro. Lo, lo, luego hablamos de, de Academy también, que lo tengo aquí apuntado por es súper interesante. Pero sobre esta parte de afiliación, claro, estás diciendo, aportamos mucho valor porque generamos contenido. Somos, eh, eso, un 50% medio, 50% de sí. afiliación. Eh, ¿Generáis vosotros el contenido? Eh, ¿Solo integráis contenido de terceros? ¿Cómo se hace esa integración de contenido en la parte que lo hacéis? Porque pin, pin, o sea, desde fuera dices afiliación y suena fácil y con lo que tú me estás contando a mí me suena que hay una cantidad de tecnología que tú mismo lo has dicho, ¿no? Que es parte de vuestro valor muy importante. Cuéntanos un poquito más de detalle. El contenido fue nuestra clave desde el día uno. ¿eh? Nosotros lo que construimos alrededor nuestro fue un, al principio, ¿eh? y bueno, lo mantenemos, un equipo de especialistas en producto que iban generando contenido acerca de, las, de los lanzamientos de los últimos modelos de zapatillas y luego encima teníamos un equipo de periodistas especializados en contenido orientados a, a posicionamiento orgánico. que esa es la clave. No, no, no vale ser el mayor especialista de contenidos del mundo si no lo cuentas de la manera en la que posiciona. Yeah. Nosotros hemos, hemos trabajado eso desde el primer día. Nuestro, parte de nuestro equipo eh, ahora viene de, eso, de medios de comunicación eh, digitales en los que han trabajado fundamentalmente orientados a SEO. Mm. Y que a veces también suena como, suena como mal el, el decir, no, estoy haciendo contenidos orientados a SEO, pero, pero es, es, está bien porque al final le estás dando a Google lo que quiere y le estás dando al usuario lo que quiere. Porque mm. si, no le, si no le dieras a alguno de los dos, al final podrías tener mucho tráfico pero baja conversión o, o, o poco tráfico y nula la conversión. Al final, eso claro. es que ahí somos más dependientes de la otra parte. Eh, pero entonces hemos, hemos sido capaces de hacer esa combinación. Y de hecho, por aquí han pasado a veces eh, colaboradores que no han sido capaces de orientar sus contenidos a, a SEO. Es decir, no, es que yo no, lo que estoy escribiendo así no es lo que yo quiero escribir, Ya, Pero es que esto no es, no es una, una novela que tú puedas escribir como tú quieras. Tú tienes que estar orientado a lo que está buscando el usuario y a posicionar eh, orgánicamente, que ha sido siempre nuestro, nuestro gran valor en afiliación. Claro, porque vuestro ca canal de entonces de tráfico SEO, eh, ¿Utilicéis algún otro fuente de, de tráfico, algo que os funcione adicional? ¿Hacéis un mix? ¿Alguna vez habéis probado que a mí a priori no me tiene sentido en afiliación, pero a lo mejor resulta así a, a captar pagando? Probamos, probamos en su día y probamos mal, eh, y porque hicimos algunas cosas mal en aquella, en aquella prueba, pero sí que es verdad que es una... Es una Parte en la que no, no le vemos que tenga mucho, mucho sentido. Los márgenes ahí son muy, muy bajos, como para, para pensar que esta, nosotros, los literales en los que estamos compitiendo, son literales eh, bastante demandados eh, sí. en, en, en ACPC. Sí. Y si nosotros pagamos esos por esos mismos literales al precio que lo están pagando, precisamente encima de nuestros competidores, o sea, nuestros competidores, nuestros partners, perdón, sí. eh pues nos estamos haciendo un poco la, la competencia nosotros mismos. De hecho, nuestro gran valor también con respecto a las tiendas y las marcas, precisamente que nuestra captación es orgánica. Al ser orgánica, eh, nos da mucho valor. De hecho, hay algunos programas de afiliación que está, está no está permitido hacer captación y, eh, SEM, tradicional. Claro. ¿no? Lo que sí que hemos probado es muchos partnerships, muchos acuerdos con terceros, eh, eh, captación a través de redes sociales... Y, y mira, lo que no hemos hecho mucho, hemos hecho algo, pero tampoco funciona muy bien, es la captación eh, de PPC a través de redes sociales. Pero bueno, estaríamos en el mismo, en el claro. mismo punto que con, que con algo. Claro, al final lo que tendrás es que estarías compitiendo con otros players que venden directamente por lo tanto, van a tener una conversión mayor inherente, ¿no? Porque al final vosotros, del que captes a tu web, vas a tener una conversión al, al que clica para ir a la tienda. Y lo mismo, cuando llega a la tienda, tiene una conversión. Por muy buenas que sean las dos conversiones, debería ser más bajo que una conversión directa. Exacto. Eh, bueno, y, y hablando de, de esto de, de conversión, ¿cuál es la conversión en afiliación? Es decir, al final en e-commerce e sabemos que en España la media está en el uno y poco. Cuando, ¿Cuál es vuestra conversión de usuario según llega a vuestra web a que clique para ir a una tienda y cuál es la conversión media de las tiendas? Nosotros ahí tenemos eh, diferentes formas de medir la conversión. Como nosotros tenemos una parte muy grande que es de captación de contenidos. ...que no solamente están vinculados a productos... ...es decir, nosotros tenemos como diferentes áreas... El, ...la parte de producto... La parte de, ...la parte de carreras... ...la parte de contenidos de, de, de inbound... ...entonces uh -huh. tenemos diferentes formas... ...de medir la conversión... ...si medimos la conversión entre la gente que entra... A, a ...que va que va a nuestras páginas... ...a ver precios... ...y luego termina comprando... ...estaría en torno a un 4%... Uh -huh. ...pero uh -huh. tenemos que bajarlo al total... ...de la, de la comunidad de Runea... O sea ...que entra mucha gente que no está buscando producto... O, o la gente que está buscando producto pero no termina comprando, pasaríamos al, al entorno del e-commerce, un un, un y pico por ciento. Pero no, los, no. De, los, de los que ya están enfocados en las páginas de producto y van a ver precios, la conversión está acercada al 4%. Vale, guay. Y, y luego cuando llegan, a, ¿sabéis la, la conversión en la tienda ya? De, de esos que lleváis a tienda a, a venta, ¿cuál es la conversión? Ahí depende de las tiendas, hay mucha, hay mucha variedad. entonces de hecho, y de hecho nosotros es una de las claves que, nos, que, que manejamos a la hora de posicionar los precios. Nosotros empezamos posicionando los precios de manera súper natural, es decir, el precio más barato del primero, luego nos dimos cuenta que había muchas más variables, estaba la variable de, de volumen de tallas, que para nosotros es súper importante, estaba la variable de la conversión, eh, Puede haber tiendas que generen mucho volumen de, de, de clics, ¿por qué?, tienen precios muy atractivos, pero luego tienen una, una dinámica de compra draconiana y no generan conversión. Entonces, la verdad es que es, es muy variable y nosotros estamos intentando eh, ahora priorizar aquellas tiendas que tienen mejor conversión, que, los que tienen un, una compra en un clic eh, o que tienen una compra mucho más sencilla. ¿no? Hay, hay mucha varianza en, esa, en ese aspecto. Qué guay, o sea que estáis desarrollando de vuestro propio algoritmo de no como, pues como Google, como Amazon y demás aplicando... Y, y es que es, es, que es realidad. Eh, necesitamos nuestro propio algoritmo porque al final yo necesito darle al usuario una experiencia de compra lo más eh, lo más satisfactoria y lo más rápida posible, que es lo que lo que busca todo el mundo, ¿no? Si yo le estoy y luego también es un tema de, de, de concordancia. Nosotros sí. nos pasa si yo estoy recogiendo un precio y va a la tienda y por lo que sea hay cualquier variación, aunque sea menor, eh, ya hay una discrepancia. Entonces, ¿qué, qué priorizamos? Aquellos que tienen los feeds de datos mejor estructurados los que los tienen mejor actualizados, los que generan mejor conversión, pero sí, al final estamos construyendo ese, ese algoritmo. Toma, ya. Eh, mola, ¿Y, ¿y trabajáis siempre con, o sea, con con tiendas directamente o con marcas directamente o vais a veces a través de redes de, de afiliación? Si vais, por, y, si vais por redes, ¿cómo es esa relación? Vale, eh, y, y esta es una pregunta que escucho también mucho. Eh, cuando formas un marketplace, que es lo más importante, el otro día lo estuve pensando para nuestro caso, lo más importante en nuestro caso ha sido la, la oferta. Mm. Eh, igual te digo la oferta porque para nosotros la demanda fue, fue creada muy, muy, muy fácil, no es fácil, ¿eh? pero fue muy, muy rápida de crear. Mm. Pero si no hubiéramos tenido oferta, eh, probablemente no hubiéramos tenido demanda. Y como las redes de afiliación ya estaban creadas o los programas ya estaban creados al principio, esa, esa parte de construir oferta nos fue sencilla. Mm. Ya solamente teníamos que ir a, a, ir a las redes, aplicar e, e integrar, ¿no? Eh, eso nos ha hecho de facilitador y sin embargo sí que creo que, que bueno que hay que darle un punto diferente a las redes de afiliación porque se están convirtiendo un poco a veces en un intermediario tipo inmobiliarias, no hmm. tienes, que, tienes que aportar valor si eres un intermediario eh, y creo que a veces carecen de ese valor, que estamos haciendo muchas veces yendo de forma directa, estamos nosotros tenemos desde hace mucho tiempo construida nuestra propia red de afiliación uh -huh. en la que vamos de manera directa con los con las tiendas y en, ese, en, esa, en esa parte la relación es mucho más directa. Eh, entonces, se pueden hacer muchas cosas, más, más más a volumen, más de oportunidad, más de es mucho más, tiene mucho más sentido. Mola. Ahora mismo sabrías decir el mix, cuan, ¿con cuántas eh, tiendas trabajáis directamente y con cuántas atrás través de, de red de afiliación? Te diría que un 40-60 a favor de una red de afiliación, pero creciendo en la parte directa. Y vale. si pudiera hacerlo 100% directo, lo haría. Hay veces que, hay veces que algunas eh, grandes marcas no quieren ir de, de forma directa y, y, y lo puedo llegar a entender porque tienen muchísimos programas por muchos países, pero siempre es muchísimo mejor la, la relación. Vale, mola. Eh, al final, vuestro fuerte es el, el SEO. Eh, joder, ¿Algún consejillo que os haya, a nivel de SEO, que os haya venido muy bien? Porque Voy a aprovechar que te tengo aquí a ver si, si nos das alguna clave de cosas que hayáis aprendido que digas, oye, eh, cuando haces SEO a este nivel eh, tienes que tener en cuenta esto? Pues eh, yo no llevo directamente esa parte eh, y, sin embargo, somos una empresa que, que, que mama el SEO por los cuatro costados, porque al final está, ahora no, porque estamos todos en remoto. Pero en las conversaciones de, de aquí de la oficina, pues siempre se habla de, de SEO. Eh, con el SEO tienes que estar eh, muy atento, por un lado. Tienes que apostar por una estrategia, porque no es un botón que pulsas y ya cambia al día siguiente. Eh, y tienes que tener muy claro cómo aportas valor el, yo creo que esas son las claves o sea, por un lado estar muy atento en las estructuras que si eh, ahora hay que cambiar los rich snippets que si ahora hay que poner los microdatos de una forma o sea, te, te hablo de muchos conceptos que yo no, no domino pero que oigo, oigo en el día a día eh, estar muy atento por otro lado apostar por la, por la generación de valor apostar por los contenidos y y, y y profundizar en ello porque no es no es labor de un día eh, de hecho cuando estamos haciendo a veces campañas con alguna, con alguna tienda, alguna marca, lo que siempre sí que les decimos es decir, darnos tiempo. O sea, esto no se construye de la noche a la mañana. Eh, darnos tiempo, que, que los resultados se van a ver, porque tenemos ya mucha potencia de dominio, eso es súper importante. Eh, pero, pero que, que el SEO tarda tarda un poquito más. Mola. Te iba a hacer una pregunta también. Eh, eh, esto lo habéis levantado, pues eso, a pulmón, ¿no? Con vuestro, con vuestros recursos. ¿En algún momento habéis planteado buscar inversión? Sí, nos hemos planteado eh, y de hecho nos lo seguimos planteando, y lo tenemos en el horizonte, sobre todo por la parte de, de, de Academy. ¿no? El, la Academy es nuestro producto, es nuestro producto digital y sí que es verdad que así como en la otra parte, y yo creo que también por eso no tiene la, tanta repercusión igual mediática la parte de afiliación porque es más, más orgánica, de crecimiento más, más más ordenado, por así decirlo, y sin embargo es más estable. El, en la parte de producto digital sí que es verdad que necesitas velocidad, velocidad de desarrollo, sobre todo velocidad de marketing. Entonces, ahí sí que nos lo hemos planteado y de hecho eh, empezamos, hicimos una pequeña incursión hace uno, un año y algo. Eh, luego, por nuestra estructura más, más sólida a nivel financiero, eh, conseguimos financiación bancaria más tradicional, lo que nos ha permitido llegar al siguiente, al siguiente paso. Eh, pero sí que nos lo tenemos muy en cuenta porque para crear un negocio escalable e internacional, que es donde estamos donde estamos ahora proyectando, salimos con la nueva app ahora esta semana o la que viene a más tardar y ahí es donde vamos a hacer la, la internacionalización, eh, sí, sí que sí que nos vamos a meter en ese mundo y, y bueno, habla, hablaremos sobre ello, espero, dentro vale. de un tiempo. <risa> También te quería preguntar, al final hemos hablado mucho de contenidos eh, y antes de pasar a la parte de Producto de, Product de Runea Academy, te quería de ¿cómo ves tú el mundo de los contenidos hoy en día? Porque entiendo que desde que empezasteis Runea, eh, lo, a lo que llamamos contenidos ha cambiado. Entiendo que empezaréis mucho con la parte de texto, por decirlo así, y a día de hoy me consta que también hacéis vídeos y hacéis otro tipo de contenidos. ¿Cómo es el mundo de los contenidos a día de hoy? Pues eh, también cambiante, no, no, no tanto igual como la parte SEO, que es más, eh, estás muy pendiente de las actualizaciones de, de Google, pero sí que es verdad. Nosotros desde el primer día eh, tuvimos muy claro, y esto fue más, más visión de, de Gorka, que, que teníamos que apostar por la parte de vídeo. Y la parte de vídeo no como una mera estrategia de, de, de generación de, de revenue de, de, de ingresos, que luego también la hemos monetizado, que es algo que siempre tenemos muy claro, intentar monetizarlo todo. Eh, pero nos ha, nos ha venido muy bien la hora de generación de, de SEO. Porque el hecho de generar un, un buen vídeo eh, nos da una permanencia en página más grande, la permanencia en página más grande genera un mejor posicionamiento y así haces girar mucho la rueda. ¿no? Entonces, el, el, la generación de contenido que, que desde el primer día fue mucho de vídeo, eh, pues bueno, eh, ha, ido, ha ido pivotando sobre esas dos vertientes, ¿no? la parte de texto y la parte de vídeo. Pero en la parte de texto también tienes que estar eso, constantemente dándote cuenta de bueno, pues eso cómo tienes que estructurarlo. No hay que estar eh, tampoco muy obcecado porque luego pueden venir nuevas formas de, de generación de contenidos, evidentemente vía, vía redes sociales y en esto tenemos que estar también muy, muy, muy alerta. Vale. Nos vamos a meter ya de lleno en, en Rune Academy porque al final es el, la parte que dice, nos está contando de producto digital más concreto con otro modelo. Cuéntanos un poco, ¿qué es exactamente a qué mercado atacáis? ¿Cuál es el modelo de negocio? Vale, si quieres empiezo un poquito porque surge y surge precisamente por toda esta reflexión que estábamos haciendo de, de modelos de, de afiliación con un crecimiento más, más orgánico, más ordenado, más seguro por un lado, pero menos, menos startupero, ¿no? Entonces, eh, en el, ya desde yo creo que el año 2015, 2016 empezamos a, a pensar que, que, que dónde podíamos, eh, donde podíamos eh, nosotros generar nuestro propio producto. Eh, nunca nos vamos a poner a hacer unas zapatillas porque no tenemos ni idea ni de... Bueno, y hay un montón de casos que escucho en los podcasts de gente que se pone a hacer textil y sí. hacer manufacturación y hacer producto físico y sin embargo no era nuestro, nuestro conocimiento. Ni tengo ni idea de cómo se construyen las zapatillas a pesar de que lo he visto mil veces, ni de, ni de dónde están los proveedores, ni de cómo generar stocks, almacenajes. Venimos del, del entorno más digital y pensamos en un producto digital. Y vimos que había un, un, un gap en la parte de entrenamiento personalizado. Eh, pasaba antes y sigue pasando ahora, que hay como tres escenarios de entrenamiento personalizado en, en casi en muchas áreas deportivas. ¿eh? Nosotros enfocamos primero en el primer mundo del running, pero hay en más. Y era desde el que no, no se entrena de ninguna forma, es decir, nosotros somos, o sea, pensamos que saber correr sabe todo el mundo. Eh, yo salgo, corro y aunque vaya a prepararme una carrera, pues sé correr y, y ya está. Es, es bastante es bastante voluminoso y luego están los planes de entrenamiento genéricos que se encuentran por internet eh, que buscas eh, y hay miles y, y, y, y algunos pueden están muy bien lo único que son tiene cero personalización van muchas veces personalizados en grandes en grandes rangos de edad o en intentar llegar a determinadas marcas en determinadas carreras y luego está el entrenador personal el de carne y hueso el que va contigo a correr al que le llamas por teléfono al que le mandas un whatsapp cuando tienes una duda entonces nosotros Vimos primero que había un hueco en, entre, el que, entre el, los planes de entrenamiento genéricos y entrenador personal y sin embargo queremos llegar a ser tu entrenador personal de bolsillo. Es decir, uh -huh. ser incluso mejor que un, que un entrenador personal eh, y evidentemente a otro pricing. ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a trabajar con eh, licenciados en, en ciencias de la actividad física del deporte, con entrenadores eh, personales para ver qué había detrás de los planes de entrenamiento. Entonces esto ya es una labor más de más, más técnica, que se pone Guille a, a, a remangarse, a, a ver con, con los entrenadores cuáles son esas fórmulas. ¿no? Entonces desentrañamos las, las fórmulas, al final suelen ser fórmulas matemáticas vinculadas a una, a una condición física actual y, una, y a una fecha objetivo futura, con, que tiene una, además una distancia. Es decir, yo, Jorge, ahora que eh, peso tanto, mido tanto, tengo esta edad, esta capacidad pulmonar, esta frecuencia cardíaca máxima, esta frecuencia cardíaca en reposo, me quiero preparar para una carrera de media maratón dentro de tres meses. Vale. Construyo tu primera semana de entrenamiento. Y eso, eh, podríamos incluso llegar a, a ejercer todo, o sea, darte las 21 semanas que te pueden quedar de entrenamiento, pero tiene que ser dinámico. Es decir, cada semana te pasan cosas. O he entrenado más o he entrenado menos porque estoy lesionado eh, y no he podido entrenar. Entonces, todo eso se recalcula ya automáticamente para que cuando llegues al objetivo final llegues en el mejor estado de forma posible Qué hemos conseguido es demostrar el método el método el método funciona además hemos integrado los, las metodologías de entrenamiento de diferentes entrenadores desde entrenadores más desconocidos hasta entrenadores eh, muy famosos como puede ser arturo casado que fue ex campeón de europa de los 1500 y es eh, miembro de la selección australiana de de, de, de, de atletismo ¿no? entonces la, la metodología funciona la, las, las tripas que están por detrás funciona y encima la combinación buena es que tenemos el altavoz potente que es runea que son de media más de 700 mil 800 .000 usuarios cada mes y a los que tenemos que ser capaces de enchufarles nuestro producto digital o esa es la combinación con la cual tenemos dos mundos dos, dos uh, proyectos y sin embargo que tienen muchísimas sinergias ¿no? y es un poquito la, la esencia de lo que es eh, lo que es runea academy hasta ahora, y ahora es donde queremos seguir proyectando. Hemos añadido nuevas nuevas tipologías de entrenamiento, hemos añadido más entrenadores, estamos añadiendo más funcionalidad, eh, nos vamos a meter también la gamificación de la experiencia, carreras virtuales, bueno, un poquito... Eh, un, un producto digital lo más completo posible. ¿Y cuántos usuarios tenéis ahora mismo en Rune Academy? Si se puede saber. Sí, te, hemos, han pasado por nuestra academia unas 35.000 35 personas. Sí. Mola. ¿Y la mayoría son de usuarios que ya estaban en, en Runea y habéis sido capaces de llevarlo para el otro lado o, o tenéis otros canales importantes de, de captación para, para este producto? Hemos captado a través de Runea, eh, tenemos que captar aún mejor a través de Runea, estamos planteando hecho un rediseño para que eso sea la estrategia de captación principal, pero también por, nuestra, por, la, por la presencia de la marca Runea en el mundo running, otras eh, formas de captación han sido a través de las propias carreras. Claro. ¿Cómo trabajamos con las carreras? Eh, hasta el día de hoy, ¿eh? pero tenemos otras vías de, de trabajo. Nosotros tenemos por un lado el altavoz de reunión y por otro lado el producto. Les estamos ofreciendo a las carreras que todos sus participantes, porque para nosotros la valía por volumen no es, no es muy relevante, todos sus participantes se pueden preparar gratis con nosotros y además les damos eh, una, el altavoz comunicativo de Runea para esa prueba. Veo claro. Vía San Sebastián, una prueba con la que tenemos mucho, mucho trato. Son 33.000 participantes les entrenamos de forma gratuita a todos los participantes, con lo cual aumentas la capa de valor de la, de la prueba, no solamente te estoy dando todo lo que supone una prueba, a nivel de bolsa de corredor, la, toda la organización de la prueba, etcétera, sino que encima te estoy preparando para que llegues en la mejor forma posible. Entonces, para el usuario le añades capa de valor, nosotros con la carrera hacemos un mix de comunicación, le damos el alcance de runea y encima nos nutrimos de todos esos usuarios que participan en la prueba para luego sí intentar convertirles a premium o si no los convertimos a premium, Poder ofrecerles eh, determinadas promociones que pueden haber de determinadas marcas en determinados periodos. Es decir, buscar la monetización. Claro. Que es algo que Mola. Te digo, tenemos siempre muy, muy presente. Mola. ¿Y el modelo de negocio entonces es un modelo freemium, por lo que has dicho? ¿Puede ser? Sí. O sea, tú puedes acceder un mes gratis eh, y luego hay planes de entrenamiento de tres meses de 29,95, seis meses 45 euros y, y 12 meses 69,95. Y luego hay packs específicos para preparar carreras, eh, los cuales nosotros tenemos un acuerdo con la propia carrera. También somos, por ejemplo, eh, plataforma oficial de entrenamiento de la, de la Liga Nacional de Running Plátano de, de Canarias, que agrupa cinco grandes medias maratones de España. Y ahora estamos eso, planteando la internacionalización, porque ya tenemos también Runea en Italia desde hace un tiempo y, y, y nos sirve como, como estrategia de captación y de, y de penetración en esos mercados. Mola. Eh, eh, ¿Cuál es la conversión, si, si la puedes comentar, de usuario gratuito a, a usuario de pago en, en un producto como este? ¿no? Porque también eh, yo, yo creo que es una pregunta que mucha gente se hace cuando está plantando este tipo de modelos. Y es una, y es una parte en la que nosotros tenemos eh, mucho margen de, de mejora. Hasta uh -huh. ahora hemos estado con un con una app que, bueno, que era funcional, pero no era, no era lo mejor en, en usabilidad. Hemos sido una empresa... Muy de funcionalidad y poco de usabilidad, que es algo que estamos intentando cambiar. Igual, igual corti algún día nos podéis echar una mano. Cuando eh, quieras. Sí. Y ahora eh, tenemos que centrarnos muchísimo más en la conversión. La mejor conversión que tenemos es cuando hacemos estos planes con carreras. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Que a esta gente que le damos un plan de carrera y le funciona, eh, si luego le atacamos con algún plan para otra carrera, la conversión es muy alta. Hemos llegado a registrar conversiones del, del 10 y 15% a la gente que termina la carrera. Y cuando la conversión es más más fría, más de te captado por un plan de entrenamiento, nos está pasando, que, y de hecho estamos, estamos dando una vuelta a ver el, el modelo, que un, a veces en un mes no son capaces de percibir el valor porque no han sí. llegado a hacer un objetivo. Tenemos probablemente que llegar a, a planes de entrenamiento eh, a, a, a través de carreras o que duren un poco más de tiempo o ahora estamos añadiendo la parte de gamificación que, que añadan más capa de valor y conseguir convertirles antes. Pero bueno, ahí es donde tenemos el, el, el, el foco ahora mismo, que es por eso que hemos hecho la, la separación, ¿no? Súper interesante esto que cuentas, porque es el, el. Yo lo cuento muchas veces en la parte de Custom Experience, el, el ayudar al usuario a que logre sus objetivos. Ya bien sea que a veces pasa después de la compra, por ejemplo, eso es un, en un e-commerce cuando le vendes unas zapatillas, ¿no? Dice, las compro y si no las uso, ¿para qué? O el tema de un gimnasio, ¿no? Lo, lo pago y si y si no logro mi objetivo, ¿para qué? Y es lo que eso está pasando a vosotros, ¿no? ¿Cómo, cómo transmito, cómo ayudo al usuario que consiga su logro? Y ahí, ahí tendré que meter mecánicas que a lo mejor no son de mi producto, pero pero son accesorios para que ese usuario tenga ese momento eureka de decir, ¡ostras! Eh, qué guay que con esta app he conseguido esto, que es complicadísimo, lo dices tú, es que es que no es obvio conseguir eso. No, no, y sin embargo, mira, en esa parte sí que creo que estamos haciendo bien, tenemos que, que, que, que, que percutir más, en, nos, está, nos llegan muchos casos de gente que, que está encantada con el método y, y eso lo, lo, intentamos, lo intentamos vender, es decir, lo intentamos vender para otros, es decir, que, y es y eso en lo que estoy súper, súper, súper orgulloso y súper, súper tranquilo que el método funciona, es decir, si tú... Si y te llamas te, te lanzo el reto aquí, si algún día te preparas para una carrera, eh, pruébalo porque te juro que vas a llegar al objetivo final en un, en un estado de forma que, que a veces yo lo he probado, que a veces fliparías. Yo no soy el, el mayor runner del mundo, yo corro porque me, porque me gusta, porque me despeja la cabeza, porque eh, bueno, pues me sirve para hacer ejercicio. Yo soy un poco un fofisano, ¿no? un, una persona que me gusta hacer ejercicio para poder disfrutar también luego de otros, de otros placeres de la vida. Y lo que sí que he comprobado es que consiguiendo el, el plan de entrenamiento he llegado a carreras, es decir, ostras, yo no, no me imaginaba que podía llegar a estos ritmos, ni, ni, ni llegar con una sonrisa a la parte final y decir, oh, y hasta puedo un poco más. Y esa sensación, ese momento eureka que tú dices, Joder, está, está genial, está genial. Eh, luego hay que saber transmitirlo, pero está sí. genial. Me, me, lo, me lo apunto como deberes, como, como con vuestro método de conseguir hacer una carrera entera os dan un premio internacional, ya te lo digo yo. Pues te, me comprometo públicamente a que, a que así sea. Venga, quería hacerte, antes has sacado el tema de las carreras virtuales, que, que entiendo que viene un poco o, por, también, o, o que os está ayudando en esta situación de, del COVID. ¿Cómo disteis con esta idea cuál es el concepto de la carrera virtual y, y, y qué está pasando ¿no? para que la gente a lo mejor no está metida en el mundo del run, running entienda este tipo de movimientos? Vale, por, esto pasa, eh, primero te digo por qué pasa y luego cómo lo vemos nosotros, esto pasa por una, por una obviedad, eh, las carreras físicas eh, no, no, se están posponiendo, cancelando y tienen una incertidumbre eh, absoluta, de, detrás de, de grandes carreras se mueve mucho dinero, de las grandes, y eh, luego las, las pequeñas y medianas lo tienen más, tienen otro... Otra complejidad, ¿no? Pero las grandes carreras tienen mucho mucho dinero que se mueve por detrás, patrocinadores. Entonces, ¿qué está pasando? Que las organizaciones de las grandes carreras necesitan darles a sus patrocinadores alternativas. Si no, se quedan sin patrocinadores. ¿Qué pasa? Eh, pues como en todo momento de, de crisis, surgen oportunidades. Y esa oportunidad es generar una, una carrera virtual que sustituya a la física. Y aquí eh, se meten, nos metemos un montón de players un montón de gente vinculada al mundo que quiere hacer carreras virtuales nosotros no estamos siendo los más rápidos pero no estamos siendo los más rápidos por una razón y es que nosotros ya teníamos dentro del core del, de la aplicación gamificar la experiencia y, y, y quiero incidir sobre la parte de experiencia hacer una carrera virtual bajo nuestro concepto no es vete a la calle corre y sube una foto tuya mm. esto es eso está bien para sal, para salvar el momento y para y para conseguir una oportunidad y hay mucha gente que se está metiendo en ello y, y, es, y está, está genial porque estás dando una, una alternativa. Claro. Nosotros lo vemos más como, como core estratégico del producto. Independientemente del coronavirus, aunque, aunque hoy desaparezca el coronavirus de nuestras vidas, que estaría guay, <risa> eh, nosotros vamos a hacer eso porque para nosotros es súper importante que la, la experiencia, y vuelvo a decir la palabra experiencia, que es la experiencia de correr en solitario sea relevante. Nosotros no, normalmente corremos en solitario para preparar un objetivo o a sentirnos bien o para hacer ejercicio. Quiero que esa parte de, de correr en, en solitario se convierta en una experiencia. Y si eso lo vinculo a que estoy simulando una carrera, esa experiencia tiene que, ser, eh, tiene que ser lo más lo más parecido a una carrera. ¿Cómo? A través de animaciones, a través de gamificación, a través de clasificaciones virtuales, a través de compartir los retos con mis amigos. Es, es un mundo en el que hay algunos players ya, pero que, que tiene sentido cuando lo hagas bajo ese concepto para nosotros, ¿eh? Bajo ese concepto de, de, de que sea una experiencia, no de que sea una, ah. una oportunidad que también, ¿eh? Sí, al final es crear algo específico para eso, no tratar simplemente de hacer un sustituto igual en aprovechando canales digitales. Que necesitas crear algo a, a medida para, para esta situación. Sí. Eh, has hablado un par de veces de internacionalización. Eh, ¿Cuál es, vuestra, algo contaba, ¿Cuál es vuestra experiencia y cómo estáis internacionalizando? Claro, al final dependéis mucho de los contenidos y, y en Runea hay un mogollón de contenidos. Entiendo que tiene que ser bueno un esfuerzo y meterle muchos recursos. ¿Cómo, cómo lo hacéis? Nosotros hemos internacionalizado hasta ahora poco. Eh, la verdad que este es nuestro, eh, era nuestro gran reto y sigue siendo nuestro gran reto para el año 2020. Nos, ahí es donde nos ha parado un poco el, el, sí. el coronavirus. Nosotros eh, tenemos Runea en, en Italia desde hace un año y pico. Eh, le hemos metido menos recursos de los que deberíamos y, sin embargo, va funcionando. Entonces, tenemos que hacer un modelo en el que seamos capaces de internacionalizar más rápido. La parte tecnológica ya está hecha. La parte tecnológica, replicarla a otro país, no te voy a decir que sea dar un botón, pero es muy sencillo. Hmm. La parte de contenidos es donde tenemos que ponerle a mayor metodología y ahí es donde tenemos que, con la experiencia que hemos acumulado en Italia, que sí que hemos eh, eh, adquirido un par de de experiencias acerca del idioma, de la forma de abordar los contenidos, donde tenemos que ser capaces de hacerlo más rápido y más escalable. Entonces, basándonos en la tecnología, generación de contenidos, bueno, con todo lo que sabemos ya en España, aplicado a otros países. ¿Saca algún aprendizaje, como has dicho, de Italia que sea útil para otros? Es decir, cuando internacionalizas y estás basado en contenidos, que. ¿Qué cosas no tan obvias tienes que fijarte para que funcione? Tienes que poner una persona pensando en ese país. No. O sea, Y eso es algo que nosotros no hemos hecho, hemos hecho hasta, hasta hace poco. Que Si no pones una persona pensando en ese país, tú no tienes capacidad de, de estar en varios mundos a la vez. Nosotros, eh, yo eh, todavía no he estado en Italia eh, por el proyecto y sin embargo eh, hay, hay personas que sí han estado y que, y que se pueden centrar y que, y que conocen la cultura, que conocen el, la forma de abordar el usuario, que, que, somos, que somos parecidos, pero somos muy diferentes en muchas cosas. Y algunos matices, cuando estás compitiendo en, en SEO y con un usuario que tiene mucha oferta, os, eh, hay, que, hay que tener en cuenta. Tienes que poner a una persona pensando en, en ese país y, y hacer posible que sea de ese país o que conozca muy bien ese país. Yo creo que ese es lo, el aprendizaje que nosotros hemos, hemos adquirido, pero tampoco somos los mayores expertos vale. a día de hoy. Bueno, dentro, en, un es. en un tiempo hablamos otra vez, y ahí habrá, habrá muchos learnings. En, y en todo lo internacional a lo más local, al final, vosotros eh, estáis emprendiendo ¿no? estáis montando un, un negocio tecnológico desde el País Vasco, que, que, bueno, es una zona muy industrial y una zona muy importante en España, pero, pero quizás no, no lo tenemos en la cabeza como uno de los grandes focos de, de la tecnología. ¿Cómo se emprende desde el País Vasco? ¿Qué cosas buenas habéis encontrado y cuáles son vuestros retos al final para, para hacer equipo, ¿no? Para incorporar gente de tecnología, si es que los hay. Uh -huh. Vale, nosotros no estamos en los grandes polos de, de, que son Madrid y Barcelona, a nivel de, de España, eso está claro, lo cual eh, nos, nos nos hace estar a veces un poquito más, más, eh, más lejos de, de distracciones. ¿no? Mm. Eh, yo personalmente cada cierto tiempo tenía que ir a Madrid o Barcelona pues para hablar con determinadas partners y era el momento en el que bueno pues te, te, te centrabas más en la parte de ventas y, y sin embargo al, al tener esa barrera, eh, hacía que las, las reuniones cuando iba fueran muy concretas, muy sí. localizadas no, no, intentar no perder el tiempo estaría mejor estar en Madrid o Barcelona para algunas cosas y sin embargo para eso eh, yo, yo sí. creo que no, nos desenfoca menos la captación de talento evidentemente tendremos menos volumen de gente, pero igual también hay un poco menos de competidores, realmente estamos en un, si lo tuviéramos que llamar así un medium market eh, sí. nosotros estamos, estamos contentos de estar aquí, creo que además aquí el emprendizaje se fomenta y sin embargo sí que es verdad que vivimos en una zona muy marcada por su pasado industrial, muy de, como digo yo de máquina herramienta y eso también hay veces que, que complica las cosas. Eh, tenemos que tenemos muchísima riqueza y muchas empresas con muchísima riqueza que cambiar el chip a lo digital eh, parece que no pero les cuesta y a nada que lo cambiaran el ecosistema aquí podría podría pegar un, un buen subidón porque creo que talento hay las la, la parte pública, a ver, está por la labor, pero necesita también que la parte privada eh, empuje. Entonces, claro. estamos contentos de estar aquí. No creo que nos planteáramos un, un cambio de, de ubicación y encima ahora, como estamos mm, teletrabajando, <risa> todo, todo, todo se ha facilitado mucho más en, en el sentido de reuniones, podcast y demás. Y, ¿Y atraéis talento? ¿Habéis atraído talento de fuera o siempre coge gente que ya está en la zona? hasta ahora hemos cogido fundamentalmente gente que está en la zona tenemos alguna persona de fuera eh, y sin embargo eh, creo que eso es un reto pendiente de, de toda la zona eh, estoy oyendo que yo, no sé, pues algunas empresas están siendo tractoras a un jeff por ejemplo está siendo tractor hacia valencia eh, aquí también hay algunas, algunas proyectos digitales como lo quiero que está trayendo gente a mí eso me encanta aunque aunque por un lado pueda llegar a inflacionar a veces un poco el mercado, creo que es fundamental que seamos capaces de traer gente buena de fuera. Claro. Porque eso al final redunda en beneficios y soy súper firme defensor de, de que eso pase. Eh, hasta ahora pasa poco, pero me gustaría, me encantaría que pasara más, la verdad. ¿eh? Creo que sería buenísimo para el ecosistema. Y, y ya que has hablado, por ejemplo, con de, la gente de Lo Quiero, que encima levantaron una buena ronda y, y demás, ¿Cuáles serían, dices, oye, pues cinco o seis empresas que tengáis por la zona tecnológicas que tú digas son dignas de mención y que la gente las conozca, además de vosotros, que, que está claro? Pues, pues nosotros, <risa> eh, evidentemente lo quiero, que es uno de los casos más conocidos y que además, bueno, eh, eh, tiene algunos eh, nexos a nivel de inversión con, con los que fueron, los que han sido los, los grandes, el gran ejemplo en el País Vasco ha sido Ticketbiz, sí. que, que se vendió a Ebay. Eh, y que luego por cierto eBay lo, lo, lo integró con StabHub y ahora ha vuelto sí. creo que a vender. O sea que está siendo un caso bastante, bastante interesante. Están los chicos de Colectivia, que no sé si... Colectivia y mi que no sé si les conozco. En una o dos semanas eh, lo grabo. O sea, no sé cuándo saldrá con respecto a este, pero, pero sí, que mola, mola mucho lo que están haciendo. Vale, pues sí. Son, son, son dos, dos... Bueno, yo a los dos que conozco son grandes personas, tenemos bastante contacto con ellos y también es un proyecto bastante interesante. Y sí que hay algunos ejemplos más que es verdad que no, no tenemos tantísimos casos de, de éxito como puede haber en Madrid o, o Barcelona, pero ahí yo creo que hay iniciativas y hay ecosistema y, y bueno, poco a poco queremos bueno. dar, dar frutos. Eso, eso, que di que sí. Pues ya para ir acabando, la última pregunta sí que te voy a hacer es, eh, luego quiero hacerte una de futuro, pero esta sería, oye, grandes aprendizajes y momentos complicados emprendiendo y cómo lo gestionas. Tú además eres eh, padre de familia, ¿no? Y ¿cómo, cómo haces esa gestión en los momentos complicados de equilibrar lo personal, lo profesional, con lo que decías al principio, ¿no? De que esto de emprender es complicado. Pues eh, sí, con la misma palabra que antes, es incómodo. Es incómodo a veces porque, eh, cuando tienes la sensación de no estar haciendo nada al 100% por eh, es, está mal yo por ejemplo, y esto es un tema ya muy, muy personal durante estas, las, las primeras semanas del confinamiento fueron muy difíciles porque no parábamos de trabajar o sea, no parar de trabajar es no parar de trabajar eh, y sin embargo estabas todo el día en casa con, con mi mujer, con mis hijos al lado y yo, yo tenía la sensación, digo, no estoy, no estoy ahí, ahí estoy en casa, estoy cuerpo presente pero de mente ausente y esa parte más personal es la que hay veces que te, te, te preocupa y, y, compa, y compaginarlo a veces es difícil, no voy a engañar. Yo siempre digo que estoy encantado de emprender, volvería a hacerlo, no creo que vuelva a trabajar, eh, aunque esto se fuera al garete que no se va a ir, no, no trabajaría para, para como hacía antes, creo que montaría, montaría otro proyecto. Pero es complicado, es complicado y es incómodo. Entonces te tiene que gustar esa incomodidad y el gestionarlo a veces pasa, es tan fácil como, y a mí no, me cuesta hacerlo pero estoy intentando, es dejar el móvil. Es decir, si estoy a una cosa, estoy a una cosa. Y si estoy a otra cosa, estoy a otra cosa. Es enfocar. En el momento en que estás, enfocar. Pero sí que es verdad que, que hay veces que se hace complicado cuando, cuando ha habido momentos de, de crisis, que bueno, había que gestionar muchas cosas, había mucha incertidumbre. La sigue habiendo y la va a seguir abriendo siempre en este, en este mm. mundo digital. Pero, bueno, eh, sí que son momentos en los que, bueno, te pones un poco a prueba, ¿no? Hmm. Es, es complicado, es complicado. Eh, ¿Tú sí es a, a, a algo en plan, me pongo horarios y me pongo límites? ¿O has tenido algún aprendizaje a ese respecto? Sí trato de ponerlos, sí trato de ponerlos. Eh, sí, sí, yo creo que es importante, además, ponerte, poner, ponerte, ponerte ciertas barreras, ¿no? Es decir, cuando estás, eh, eh, a, a estar con tus hijos, el intentar no, no estar a otras cosas. Cuando es fin de semana y voy con, con, con la familia o con los amigos, eh, pues estamos a eso, no estamos a atender a otras cosas. Luego hay veces que, que tienes eh, momentos en los que, en los que te saltas tus propias normas, pero sí que creo que es importante, es importante ponerlas, es importante ponerlas. Ah, genial, sí, porque si, si no las pones al final es, es siempre, que eso, eso es lo malo, es decir, que, que sea puntualmente no pasa nada. Ya para acabar, eh, Runea dentro de, yo qué sé, 3-5 años, ¿cómo lo visualizas? Pues lo visualizo lo visualizo internacional, lo visualizo con un producto eh, digital en la parte de Runea Academy eh, muy potente, y, y compitiendo en, en muchos países por, por un usuario que, que quiera vivir una experiencia running. Eso es el, el objetivo que tenemos grabado y, que, y, que, y que, creo que, que creo que lo vamos a conseguir porque nos, creo que estamos montando un equipo bastante potente y confío plenamente en todas las personas que están, que están con nosotros y que nos van a proyectar a futuro porque es la más, lo más importante, ¿eh? La idea vale poco, la ejecución vale bastante más, pero el equipo lo es todo. Claro, sí, pues el equipo es el que ejecuta al final, si, si no lo tienes. ¿Y, ¿Y te ves al final con un éxito o creéis que esto va a ser un, pues una empresa que os permita seguir haciendo proyectos y demás? Yo, yo creo que en todo el mundo es susceptible de un éxito. El, el, el que diga lo contrario, no sé, puede, puede ser que lo piense en el, lo más hondo de su corazón, pero si viene una oferta, la va a estudiar, pues... la va a mirar. Entonces, creo que es, que es posible, además estamos en un mundo en el que hay bastantes casos, en el mundo de las apps del, del tema deportivo, eh, puede darse y, y, y no es algo que nos, nos obsesione, pero sí que lo tenemos en la, en la cabeza, puede pasar. Eh, tiene, tiene todo el sentido del mundo que cuando hablas de, de inversión, al final lo que estás haciendo es ganar tiempo eh, y ganar músculo. Si viene una gran empresa que tiene ya músculo, pues es evidente que ese proyecto va a ir muchísimo más rápido, va a tener muchísima más potencia. Entonces, eh, no es algo descartable. Bueno, pues que así sea, que os vaya muy bien. Jorge, muchísimas gracias por este ratito porque hemos pegado un buen repaso y hemos sacado muchos aprendizajes. Eh, mola mucho lo que estáis haciendo. Y a, a mí, sinceramente, pues me flipa, ¿no? Como con un modelo de afiliación que, que yo, por ejemplo, lo tenía más encasillado a típica web de nicho pequeñito, habéis montado un negocio muy muy sólido y, además, que eso os ha dado pie a, a crear un producto digital al ¿no? ir evolucionando. Me parece un caso flipante eh, que salgan más empresas como vosotros en polas, pues, como el País Vasco, como hemos entrevistado a veces a gente de Murcia y en otras zonas, porque justo lo que hace falta, casos de éxito como vosotros, que traen talento, que, que, que luego hacen que, que surjan cosas, que os vaya muy bien. Y a ver si dentro un añito, añito y pico, volvemos a repetir esto y, y nos centramos en todo lo que hayáis aprendido con Rune Academy, que, creo que tenéis ahí un futuro por delante brutal. Pues que así sea Corti, y muchísimas gracias a ti y nos seguiremos escuchando. Un abrazo. Un abrazo.